¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿La gente? Eh, ¿Qué ¿Boludo? Onda. Sí, me grabando, ese O sea, me puse a ver y me quedé callado porque dije acá había. Ah, acá tengo. Si Un sardo. Hacer... No se pregunta aquí. Un cerdo ¿Y acá ¿qué? Un botón. No, ¿cómo me acuerdo? A ver, no, no cueste tanta memoria. No me acuerdo yo ya de eso. Sí, yo ah, otra vez. Pero <risa> la puta que te parió. Mejor me voy. Uh -huh. Uy, boludo. ¿Ah, sí? Encima ha echado una brebola, aquí tal. Ay, no. No, a mí tampoco. A mí no, por favor. ¡Ah! Me huele. ¿Me ¿Sabes Boludo, qué feo debe ser. Uff, ¿sabes qué te piden un bochazo la Sí. Es que no lo contás, boludo, que te morís. Yo contra era pibe. Ah, bueno, yo también le habías metido un tiro contra era pibe, boludo. Me pegaron un tiro yo... Me la banqué. Me la banqué como un campeón. Fiesta a mi casa y dije, mamá, mirá. <risa> todo un problema con los chicos me pegaron <risa> todo en la cabeza. Me <risa> entra la caracha mierda Ay <risa> mi mamá, y bueno, ¿Y bueno? Jodete Alberto, arre. <risa> boludo, yo, ah, eso es lo que yo el otro día estaba pensando Yo pienso mucho en estupideces eh. Si sí cuando se bueno, se bueno, Rodri, No, <risa> <risa> Pero a ver, cuando un pibe sí. Es chiquito sí. no sí. Vos, vos ves a una persona adulta que se llama, no sé Raúl Roberto sí. Pero cuando era pibe se llamaba así también, boludo ¿No? Así crecen después <risa> Pero boludo, me llama mucho la atención sí, porque. Y es complicado. Me parece que me acabo de perder de algo muy importante, así que gente, vamos a una pausa. Cuando haces algo random. No, ¿por dónde voy acá, boludo? Por la otra. Se quedó sin fuerza, boludo. Me mata como abre la puerta tipo. Sí, si, si. Ahí tenemos. Estoy, estoy bastante bien, creo que, en munición. No, estoy con el culo. Estamos todos desordenados, boludo. Vamos a acomodar eso. Dragonfly. Si querés Dragonfly, podés comprar... Tengo redes en ¿no? las cosas, boludo. vamos a poner esto acá no, Esto acá, esto... Acá... Esta plantita acá ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ya sé! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! mirá. mira que no soy el maestro de, de ordenación ¡Nah! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Puse todas las balas! Me puse tan ordenado Cuando no tengas tiempo chupando huevos <risa> ¡Mirá! ¡Mirá! mirá. Por cada arma pongo de, de cada bala. ¿Entendés? Ya, ¡No! mirá vos, wow, qué pibe ordenado. Y acá no me entran, porque una poroca, pero bueno. No, no me toques el pescado, eh. No me toques el pescado. El pescado va a quedar literal. No me toques el pescado, no se va a tocar nunca. No, no. Esto va a combinar. Eh... ¿Qué haces, ponele si un día te tomás el bondi, subís, te vas a sentar al fondo y, y al lado tuyo? Hay un chabón así, todo vestido y tiene la cara tapada con una bufanda y sube así los ojos y te dice. Y abre una mochila y está llena de pescado. Y me asusta, ¿verdad? No, no le di bola directamente. Yo, Uy. Yo metería la mano en la. ¡Aaah! No me yo quería me... matar a los tres, ¿cómo? Yo metería la mano en la mochila y empezaría a hacer decir... Claro, que suene. Y después agarro y lo mato. <susurra> ¡Por la nota! ¿No se escuchó? Ahí, ahí... Aparece Ashley ahí todo <ithetuosa> <risas> Ashley, ¿de ¿qué, es <tose> qué está haciendo Ashley, ¿Qué está haciendo Ashley? excited... Ashley, ahora yo creo que debe estar cenando con el capo este... Eh, la trataron bien. Y Ashley ah, no. dice, no me gusta esto. Come igual, la concha de la lora, Come igual. Come igual. Y Ashley dice, no, no, Dios, mi hija. <risa> Hablaba en inglés, yo tengo. Pero tú has de hablar inglés. No ves que no entiendo. No <risa> entiendo, no en sé qué dices. Uh, Uy, guarda el perro. El, perrovich. el perro. el perro, El perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, No, uh comí. Comí o no, eh. Concha de tu. Pues papá, ¡Ah! no, eh. a papá no, eh. Papá se lo respeta. A mí me respetás, perro de mierda. ¿Qué necesito? Uh, mira, se huyó otra vez. Bueno, esto lo puedo matar fácil. ¡No! Uy, uy, uno Cagá tiro. No, no, no, no, no. Ahí está, ¿no? Sí. sí. Es ah, no, no, sí, me bueno. voló Lo que tira esta arma es increíble. Sí, pero no, una no, banda. No. Porque le mejoré. Le mejoré las balas, las retardas le quería romper todo boludo ¿qué hace si pone ponele gira y está el jardinero ahí cortando el pasto? y te dice, ah, ¿qué hace, el León? ¿Cómo andas nene? ¿te acuerdas de mí? Era uno de los de, no pero pará, poste Chabón tiene un buen gusto, ¿no? pero ¿quién, la, ¿quién manda a cortar eso? debe un tipo con gusto sí, yo para mí, para mí sale hacer dice quiero el pasto cortado, ya, ahora Ah, sí, los, los otros sus súbditos y así, los, los no. súbditos de él son re estúpidos y sí, no, a... si lo tenés que dejar a ellos, ¿sabes lo que tarda en, contarte, en cortar todo este, este arbusto, boludo? Pueden estar hasta sacar el Resident Evil 7 hasta que no lo corten. <risa> <risa> <risa> Aparte son re vilobles, tienen la mirada re perdida, ¿no viste? Son re pelotudos. Creo que, si lo veo ¿verdad? por la calle, yo lo cago a trompar. No se abre, ahí, no, hoy sí, pelotudo. No se abre, ahí. No... Hay que dos lunas hacen una. O agarraste una, creo. Y... Pero son dos. Lo quería combinar con cualquier cosa, bro. Pero la puta madre, ¿dónde Fale, está man. la otra? Le... Oh. ¿Dónde está la otra fuente? Hay otra fuente que tiene que estar por ahí. Ah, ¿por qué entré? Qué pelotudo. Pitarado. ¿Qué Hola. Hola, <ríe> Soy... Francesco. La máquina no, veloz de tuta Italia, fiao. Ah, boludo, no puedo encontrar otro modo. Anda, poneme. ¡No! Es por acá. Es el perro ahí. ¿eh? Sí, si amaguese un perro es porque es por acá. Uh acá hay un la puta. El bicho salieron los bichos en eso. Si sí, pues vas a morir. Ah oh, bueno, no pues. Perro de mierda, boludo. Es que, chicos recuerden, siempre para no tener el bicho hay que vacunarse, viejo. Ahí está, viejo. Si no te, te, te agarras el bicho y después vas y tu abuela te dice, Mauro, ¿tenés el bicho? Sí, abuela, como lo tenés vos también. No, oh, huevo, Mauro. No me cagas, vieja mal llevada. ¿Cómo me dijiste mal llevada? Ahora no, sure. sure. sure. <risa> <¿No> se transformaba <risa> la vieja, bro ¿No? <risa> En perro, güey Le salía el bicho a la vieja Que te cocine tu vieja <risa> Viste el trailer de It 2 ¿Qué? El trailer de It 2 ¿Si ¿Sí lo vi? Sí, sí boludo <risa> La vieja, ¿viste cómo aparece? Es ¿Viste ricurria, que hay una, una pero... parte que la vieja la cuelga? Es como que queda ahí mirando ver, bra. No, no, ahí pero está. un carajo Creo que ahora aparece ese... Adabonga. ¡Ada! ¡Uhhh! Uh, ¡Qué boliva, boludo! Levanta la mano y la mantiene levantada Y las tiene re abajo. ¿Qué te pasa, loco? ¡Uhh! <risa> la bola. <risa> uh, ¿Esos los esos compró en Kit Tech? <risa> <risa> no me mires. <risa> Me robó oh, oh, la tiene re oh, clara Leon, boludo No los anteojitos de... <ríe> no No, no, no, no Tenía un ojo visco, viste No ¿Qué o onda sea... <ríe> <¿Cómo>, Leon? <ríe> ah, oh, Dios. La verdad sobre el caos, el shock abrera. Es que la verdad no, no son de, de boludo. Hay que ir a la de Boludo. aquí? ¿Por qué te aquí? qué aquí? <risa> Bueno gente, terminamos otro capítulo, otro, otro, otro más, la concha de tu madre, no sé ni cuánto vamos, sí, pero bueno, chau, este episodio va a estar más recortado ¿qué? que un prepuso judío. No más recortado que el presupuesto de Consoladores Nacionales.